¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La CuatriFuerza. Yeah. <ríe> Programa de Paua.cl, donde hablamos y no solamente hablamos, opinamos, ranteamos sobre todo lo que pasa en el mundo claro. de los videojuegos. Soy Snow, Snowden. Sí, <ríe> junto a mí se encuentra Tenecan. ¿Cómo estás? Todo bien. Cansadito todavía porque el fin de semana con el Metaru estuvimos ahí metidos en la Global Game Jam, yo no sé si el Metaru se ha, ha, ha revivido, todavía yo sé que el lunes me costó mucho empezar la semana, pero sí. eso, estamos, ta, estamos bien igual dentro de todo, ¿Y, ¿y usted Don Snow? Todo bien por acá, eh, iniciando nuevo hábito laboral. <risa> No, en la misma empresa, pero en un, un nuevo proyecto y está bastante desafiante, por decirlo menos. Pero esas son cositas que, no, que son de la vida real. Hablemos de las cosas que importa que no es la vida real, sino que los videojuegos. Porque eh, ha sucedido de todo durante estas semanitas que estamos. Recuerden, chicos, de que la Guatrifuerza se está realizando cada dos semanas, en este caso postergamos la edición del día lunes porque justamente Tenecan ya estaba un poquito avanzado y Metaru también, Metaru lamentablemente esta semana también está un poquito complicado así que eh, lo vamos a tener para la siguiente edición del programa que, es, que se va a realizar el 14 de febrero ahí vamos a ver si es que lo corremos ah, nuevamente para el 16 chivo. así que ah, no, no, no, eh, eh, sí Así que o lo vamos a realizar el 14 o lo vamos a realizar el 16. Ahí vamos Pero a estar Hacemos avisando. una edición especial con corazoncitos sí. y, y chocolate y, y cosas. Claro. Puro diabetes. <risa> Puro diabetes, exactamente. Claro. Y eh, la edición de verano, después de eso vamos a seguir hasta el 28 o el 2 de marzo. Después de ahí vamos a retomar nuestra actividad normal de semana a semana. Ahí vamos a discutir también, no sé que Bien. movemos el horario o no, pero por ahora seguimos los días lunes, esta es una edición particular. Ya, supe. ahora sí, volviendo. Vamos a empezar con las noticias y yo creo que que, <risa> tú estás enfurecido e e con algunas cosas que han sucedido, así que te dejo todo el ranteo inicial. Eh, ya, voy a tratar de pasar rápidamente por algunas noticias y eh, porque, a ver, ¿cuántas tengo? Tengo como 10, así que. <risa> Va a, estar, va a estar complejo. Como nunca. Eh, como nunca, como nunca. No, A ver, vamos a partir con una que no es para no pa nada suave y que generó muchísimos memes. De hecho, yo disfruté muchísimo los memes esta semana y la semana pasada. Porque durante una sesión virtual del Senado italiano, si no me equivoco fue la semana pasada o la semana antepasada, uh -huh. Eh, por algún motivo durante la sesión de Zoom a Alguien se le ocurrió compartir una pantalla o algo Y salió un video eh, Digamos, gentai, digamos, porno No sé cuál será la palabra correcta Pero de eh, Rule 34 Si no saben lo que es Rule 34 Es básicamente la regla de que si algo existe Hay porno de ello Obvio De Final Fantasy VII Específicamente de Tifa La cantidad de memes la cantidad de reacciones, la cantidad de, de fanart, también que he estado muy entretenido eh, también ese tipo de reacciones como de los personajes mirando mirando internet, ¿cachai? como con cara de sorprendido etcétera, ha sido eh, maravilloso, no no así eh, digamos la, la burla del Senado Italiano por boomers, básicamente por haber cometido ese error tan eh, ...digamos inocente por decirlo de alguna forma, entre comillas... para bueno, yo le decía, decía a un amigo, si te van a pillar mirando este tipo de cosas... Este, ...no es como lo peor que te puede pasar en todo caso... ...pero sí fue muy chistoso, muy muy muy chistoso... Eh, ...podría haber sido peor, podría haber sido mucho peor... ...pero bueno, por lo menos nos entregó unos jajas a los fans del de Final Series sí. ...y de los videojuegos en sí... ...en contexto, para ponerlo un poquito chicos, es que no están al tanto de la noticia es que eh, justamente como había mencionado Tenecan se está llevando a cabo una discusión en el Senado y esta sesión se realizó vía Zoom y justamente era eh, la discusión sobre transparencia de datos en políticas Justamente ah, vale, eh, sí Justamente eh, iba a discutir iba a empezar a hablar Giorgio Parisi que es el ganador del premio Nobel cuando se metió un usuario llamado Alex Spence eh, el, es el nombre que, por el cual ingresó Porque Zoom no es yeah. hackeable No es hackeable y, eh, es su, su, su, su, y digamos que hay un término Que se utiliza actualmente para este tipo de acciones Que se llama Zoom Bomb O bombardeo de Zoom De que justamente yeah. mientras, cuando iba a empezar a hablar eh, Mostró el video en cuestión de, de Tifa Y después se desconectó automáticamente y justamente esto está sí. siendo transmitido en vivo. Así que sí, <ríe> esa no, fue no, la no, sorpresa no, que no. se llevaron. Bastante, bastante serio el contexto y bastante bastante chistoso el resultado. Sí, Es, es como aquí se metieran en al, al, la trompición del, del canal del Senado e hicieran eso. Sí. Y, como, y todo el mundo lo puede ver por internet, que ha respaldado automáticamente. Para la postería. Correcto. Bueno, en noticias, eh, cambiando un poco la noticia, justo después de que hicimos el programa pasado, si no me equivoco, fue la segunda, se, se, tercera semana de enero. Sí, la segunda semana. Sí, eh, eh, Mediante el día siguiente, eh, a primera hora de, del, del, del día. día siguiente, sí. Sí, a primera hora del día. Cuando terminamos el programa, nos fuimos a agostar, despertamos y estaba la noticia ahí. Y de hecho consideré yo en algún momento, así como decir hoy, deberíamos hacer así como un especial hablar de. Un esto, podcast de emergencia en Podcast de emergencia porque te juro que fue La noticia y sigue sigue siendo La noticia del momento Porque siguen habiendo repercusiones Siguen habiendo dudas De cómo es que esto va a funcionar porque Microsoft Compró Blizzard Entertainment Y con eso todas las franquicias Asociadas Llámese World of Warcraft Llámese Starcraft Llámese también todo lo que está asociado a Activision también porque es Blizzard Activision eh, con Crash Bandicoot por ejemplo, con Tony Hawk y con Call of Duty que fue como, es como de, de, digamos, de todos esos títulos probablemente el que más genera ganancias eh, en este momento, en este preciso momento es Call of Duty porque es un juego muy, muy requete contra popular que tiene muchísima gente jugándolo muchísima gente comprando muchísima gente streameándolo también eh, de hecho una de las dudas que apareció inmediatamente eh, a, a la gente fue ¿qué va a pasar con Call of Duty? ¿va a quedar exclusivamente para plataformas de Xbox? Eh, ¿va a dejar de estar en PlayStation? ¿cómo va a funcionar esto? Por el momento, eh, con respecto a eso, eh, lo más probable es que los juegos actuales que en este momento están eh, siendo jugados y siendo actualizados, vayan a quedar cross-platform pero es muy posible que en un futuro los títulos nuevos no es, es una posibilidad todavía no queda muy claro qué es lo que va a pasar acá no solamente eso sino que además mucha gente eh, obviamente reaccionó al hecho de que Blizzard está en medio de todas estas acusaciones todos estos trámites toda esta esta que está ocurriendo alrededor de ellos toda en la ...todos los trámites legales, ¿no? Eh, las investigaciones, etcétera... ...mucha gente me preguntó qué iba a pasar con el CEO de Blizzard... ...que es uno de los targets, digamos, uno de los puntos clave de esta acusación... ...y de, este, de, de esta persecución legal en la que está Blizzard metido... ...y por el momento aparentemente sigue estando el CEO y va a seguir estando un buen tiempo... Porque además eh, salió ahí entre medio de toda la discusión Que si Microsoft quisiera despedir al CEO de Blizzard Tendría que pagar una cantidad bastante grande de dinero Obviamente no, no es comparable con lo que se gastaron en comprar el Blizzard de Activision Pero sí igual son varios millones de dólares Así que no es como llegar y tirar la plata No, pero, eh, pero de todas formas eh, su... Su posición como SEO eh, queda eh, disponible una vez que ya quede concretada la compra. Claro. En ese he momento. Ahí la decía. noticia más reciente. Es ahí la noticia más reciente relacionada con esto que si no me equivoco es de hace un par de días, ¿no? Primero mm. de febrero, de hecho fue ayer. Y es que eh, se confirma que la Comisión Federal de Comercio está revisando la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Porque esto podría estar en contra de las leyes de Estados Unidos relacionadas con el monopolio? Sí. Eh, esto es muy, muy complicado porque sabemos que la compra no es para nada menor. Es la compra más grande que ha hecho Microsoft en este último tiempo y ha comprado otras grandes empresas. Ya me de Bethesda, por ejemplo. Y eh, no solamente está Call of Duty, Overwatch y un montón de otras cosas Sino que también está Candy Crush, por ejemplo Que también es un gran eh, asset en términos de juegos móviles Es una cantidad de plata que va a generar si esta compra se concreta Que no es menor y es mismo por eso que la FTC, como se le dice en Estados Unidos Está revisando esta compra eh, sí. Si la presión regulatoria surte efecto y la transacción no se completa eh, van a tener que devolver, no sé cómo va, sería todo ese tema, pero los casi mil millones de, de dólares que se gastaron en la compra Sí, pero aparte, aparte de eso eh, de incluiría una baja en la bolsa, porque al día siguiente de que ocurrió la, la, el aviso de la compra, eh, las acciones de Activision sí. subieron enormemente claro. y, y extrañamente, bueno no tan extraño pero sí suena un poco irónico de PlayStation bajaron porque no iba a estar Call of Duty, pensaba, la gente pensaba que no iba a estar Call of Duty Siendo que va a ser un tema de, de discusión obviamente Considerando eh, cómo Microsoft dio el discurso inicial de que no, no iba a haber problema con los juegos que eh, Bethesda lanzaba para Playstation en ese momento Y al año siguiente ya teníamos noticias de que van a haber títulos exclusivos de Bethesda para eh, plataforma Microsoft PC Xbox, correcto. ecosistema correcto, entonces por mucho que se diga por ahora, así como en lo políticamente correcto por parte de Microsoft que Call of Duty va a seguir siendo cross platform, lo más probable es que los próximos títulos no lo sean mm. eh, va a haber que ver cómo avanza la noticia y si es que se concreta la compra, porque bueno, ahora con esta nueva noticia de que están investigando cómo, cómo van a proceder está compleja la, la situación en, en todo caso eso es normal que se haga una investigación al respecto sí. cuando se trata de fusión de empresas o adquisición de empresas considerando claro de que está la política antimonopólica eh, uh -huh. y por lo mismo eh, esta discusión uh -huh. recién se va a liberar el próximo año es una investigación que Correcto. posiblemente dure un año. Y ahí deben, sé que tiene el visto bueno o no. Así que por ahora consideran de que es un 50-50. O pasa o no pasa. No hay nada fijado. Sí. Encima, claro, hay un tema ahí con, el, con el, la cifra, ¿no? Porque 70 millones de dólares es una cantidad absurda de plata. Sí, esos... Y en comparación otras, sí. otras empresas que nosotros conocemos, que no son, son como, entre comillas, como asociadas al mundo de los videojuegos, pero que no son tan grandes como Sony o Microsoft, como llámese Square Enix, Capcom, toda esa, cuestan bastante menos. Es por eso que eh, mucha gente decía, bueno, ¿qué es lo que va a hacer Sony ahora frente a esta, esta competencia, ¿no? este, este movimiento de, de Microsoft? Lo que nos lleva a la siguiente noticia, porque... En estos días pasados también, eh, si no me equivoco. Esto fue el lunes. También fue la semana pasada. No, esto fue el, el lunes. lunes. Sí. Ah, este lunes, este lunes sí. de esta semana. Eh, Sony compró Bungie. Cosa que es incluso, diría yo, más extraña. No, no, no, hay, no en términos monetarios, pero sí es extraña porque recordemos que en algún punto Bungie fue de Microsoft. La gente que no conozca a Bungie sabrá por, eh, no sabrá que. Bungie los desarrolladores de Destiny, por ejemplo, y de Halo... Eh, ...en algún momento fueron parte de Microsoft... ...pero luego, creo que si no me equivoco, alrededor del 2010... ...se convirtieron en un estudio independiente. Y ahora... Eh, ...los compró Sony... ...también dejaron, entre comillas, en claro... ...de que eh, los futuros juegos de Bungie no van a quedar siendo eh, exclusivos de PlayStation pero ahí uno nunca sabe, ¿no? Es como que, por ejemplo, el día de mañana si Microsoft anuncia que el próximo Call of Duty va a ser eh, exclusivo, capaz que Sony diga oye, ¿sabéis que el próximo Halo va a ser exclusivo de PlayStation? No sé, es una cosa muy rara. Mm. Sí, igual ahí surgieron varios memes al respecto de que eh, Activision compró Bungie y decía, ah, ¿lo es nuestro? Eh, no, no es nuestro. ¿Qué? ¿Cómo? Sí. <risa> sí, exactamente. <risa> Halo siempre ha estado asociado y hasta cierto punto Destiny, bueno Destiny estaba asociado a, eh, era parte de Activision Blizzard, está en el, está en el launcher de hecho de, sí. de Battle.net en PC. Sí, pero la así IP es, es de Bungie. Y la IP es de Bungie, sí. correcto. Así y la, que... eh, Halo fue desarrollado por Bungie. Pero eh, Microsoft fue que compró derecha, los derechos de MasterChef y por lo mismo se transformó en la mascota sí. de Microsoft. Así que al respecto, claro. Bungie pasó a ser como la gran desarrolladora, como fue. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Epic Games en su momento con Gears of War y después lo, lo cedieron. Claro. Entonces, ahora es, es extraño, ¿no? Porque en estas últimas dos, tres semanas es como que el mundo de los videojuegos se ha convertido en un te compro acá, te compro sí, acá, eh, te compro sí, acá, eh, eh, esto, esto. Eh, hay, un, hay un, caos. Sí, en este, mom la... en este momento eh, es, digamos que es un juego de miñar de decir yo tengo el poder de, para poder hacer esto. Pero también recordemos claro. de que esto viene detrás de la discusión que se está llevando a cabo del poder que tienen los conglomerados. Derechamente de decir que los ricos ahora sí se dieron cuenta que los videojuegos dan plata. Así que por lo mismo están colocando sus fichas, eh, comprando sí. y adquiriendo. Pero aparte de que hay empresas como Tencent, de que ya lo estaba haciendo. Así que igual en parte estaba un poquito peligrando la posición de, de Estados Unidos, derechamente con, con Microsoft, de, de qué iba a pasar. Y Microsoft por eso tomó la iniciativa de comprando esto, considerando también de que eh, a Xbox no le había ido bien inicialmente con la Xbox One por la falta de exclusivos, y ya con esto estaba adquiriendo más desarrollo, más, más juegos, derechamente, que iban a lanzar exclusivamente en su plataforma de Xbox y PC. Eh, Esperamos de que aquí a este, este año o ya el próximo año ya sea Microsoft que esté dando el batacazo con muchos de los exclusivos que ya van a venir de la mano de todo el eh, estudio independiente que tiene. Y Sony, bueno, Sony no se podía quedar atrás porque, <ríe> derechamente, estaba quedándose atrás. También había empezado con un plan de adquisición sí. de algunos estudios pequeños, pero este es el primer estudio grande que compra. Eh, anteriormente había comprado el de Santa Mónica Studios, no me acuerdo. Creo que sí. Sí, pero había dejado de lado el de Sony Studios Japan. Entonces, como sí, que lo dejaron por eh, a principios del año pasado. Claro. Pero... Entonces, eh, ¿es un y floja con este tema de los estudios? Sí, ¿no? Y eh, lo, los expertos, entre comillas, habían dicho que lo más probable era que Sony comprara o Square Enix o Capcom para devolverle el golpe a, a Microsoft, pero la compra de Bungie fue completamente inesperada. Sí. Completamente inesperado. Igual eh, Microsoft también se había discutido De que podía comprar Sega y cualquier cosa Pero lo, sí, también un, La regulación de Japón Impide que eh, empresas internacionales Compre estudios japoneses Al menos claro. eso a nivel inicial Posiblemente haya un litigio Si quieran adquirir algo así y demás Es más posible que Play los pueda adquirir Pero Play tampoco está En una posición económica de poner tanta plata A decir ya, vagábulo claro. Porque inclusive ahora, bueno. ahora salió un reporte de que tuvo que recortar la proyección de ventas de PlayStation debido al desabastecimiento de los chips. Ah, claro. Entonces, sí, pues. inclusive ya tuvo que mostrarse que no iba a dar abasto por el tema de del desabastecimiento y por lo mismo los ingresos no iban a generarse tanto a nivel de compañía de Sony y por lo mismo entramos al mismo loop que hemos estado con el vicio de que todavía se mantiene el PlayStation 4 Sí Sí, de hecho, bueno, a modo, a modo personal eh, he estado viendo que harta gente ha estado jugando el Final 15 últimamente yo creo que se debe a que mucha gente, como todavía tiene la Play 4 o se consiguieron una Play 4 muy barata de repente, porque ahora están en reventa y qué sé mm. yo. Eh, han estado jugando juegos clásicos de, que se convirtieron en clásicos, de, digamos, de Play 4 y estaba bueno porque así juegos como el Final 15 que de repente pasaron un poco por debajo del radar, están obteniendo el, el reconocimiento que merecen. Claro. Eh, en, otras, en otras noticias... Eh, en esta guerra de Sony y Microsoft Nintendo está pasando muy piola Nintendo está pasando muy muy piola De hecho decían, decían que incluso Creo que el costo de Nintendo Entero es menor Que el de Activision Blizzard sí Así que Es, es, es algo muy raro Pero bueno Nintendo está haciendo lo suyo Nintendo está preparando obviamente Los lanzamientos que se vienen pronto Que son el Kirby, el Breath of the Wild 2 Etcétera y lanzó hace eh, unos días atrás el Pokémon Legends Arceus Que ha sido un título extremadamente divisorio Yo he visto reviews de así como de que es lo mejor que han hecho, han hecho en mil años Y otros que dicen que es una porquería, que se ve horrible, de que no tienen nada que hacer, que las mecánicas son malas eh, se viralizó, de hecho, un video de un streamer español muy conocido En el que trataba de ponerle no a una opción y en el juego no lo dejaba Este... no sé, ha tenido reacciones extremas Es como que no hay... no le no leíos muchos medios, ahí Es como que o la cuestión es una obra maestra o la cuestión es un desastre Y curiosamente, en Metacritic, en este momento, tiene 84... Eh, de reviews, 84 sobre 100 De, re, de review eh, De los críticos Y de usuarios, 8 sobre 100 Lo que es bastante positivo Digamos, así mm -hmm. que eh, Habrá que formarse una opinión Propia nomás, también Salió, añadido a esta noticia Salió esta semana que ya está emulable El juego en PC, no le avisan a nadie Yo no dije eso Pero <risa> eso sí, si lo quieres probar Proberlo eh, recomendación acá de, de nosotros, Estrellita. O no recomendación de nosotros. La nota recomendación. La, la nota recomendación de nosotros. Eh, así que eso, me llama mucho la atención lo variado de la respuesta. De ¿Ustedes lo jugaron? ¿Lo están jugando? ¿Lo han visto? Mira, por mi parte, todavía no lo adquirimos. Preferimos pasar un tiempo cuando son estos tipos de títulos que. Eh, posiblemente dentro de estos meses Lancen algún parche O alguna edición mm. Pero el juego se veía bastante Prometedor por mi parte Claro que Entre el, el, el, el hype que se formaba y la realidad Varía un poco así que Totalmente Hay, hay, hay que esperar Y aparte que igual eh, Hace tiempo que no juego Un título de, de Pokémon Que me interesara Ah ya bueno, para seguir un poco en la nota de Pokémon, me voy a hacer un salto aquí en la lista porque esta noticia está al final. Ajá. Eh, la, puse, la puse muy al, al final, se me, me acordé recién, porque hoy día, hoy día, esta noticia de último momento, eh, vamos a darle un poco de contexto, sí. Vamos a ver ayer. Ayer, un youtuber muy conocido dentro de la comunidad de música de videojuegos, que es... Silva Gunner o Gilba Saner también, que es como la parte memera, uh -huh. no me acuerdo cuál de los dos es cuál, pero... Gil, eh, Gilba eh, Sabel, eh, música de. sí, el Gilba es el original y el Silva el... parodias. El, el memero, ok. Eh, le anunció por Twitter de que Nintendo le había puesto más de 3.000... En... Demandas, de demandas entre comillas, por YouTube Digamos, <coughs> eh, copyright claims Digamos, eh, strikes sí. de, de copyright En YouTube Porque él sube la música de juegos De, de todo tipo, de Nintendo Juegos indie, de Sony De Microsoft, de, de retro, nuevos etc. Él sube toda esta música A su canal eh, A modo, digamos, de documentación Y todo, pero obviamente Nintendo no le gusta para nada esto a ver, Muy seguido hace copyright strikes En YouTube ...y ayer se fueron al chancho y le tiraron más de 3.000. Uh -huh. eh, una de las posibles razones es este anuncio que hicieron hoy día en, eh, en Twitter Pokémon... ...que sacaron una página web... ...que da la ilusión de que podría estar dedicada a hacer por primera vez... ...una especie de lanzamiento oficial de las bandas armadas de Pokémon en Internet... También lo subieron a YouTube, lo que, lo que es, eh, es sin precedentes, porque eh, para, ser, para ser más específico, la banda sonora del Pokémon Diamante y Perla, los nuevos, si no me equivoco, no sé si los nuevos o los, o los, los originales, <coughs> pero están en YouTube también, cosa que creo que es primera vez que lo hacen, primera vez que lo hacen. y además dejan súper en claro de que eh, esta música está disponible para descarga para uso personal, es decir, está sujeta a, eh, ¿cómo que se llama?, a fair use, a sí. uso, al uso justo y, que nosotros sí. hemos discutido sí. muchas veces. Y a creación musical. Claro, entonces esto es, este, te juro que es una cosa que no, no se esperaba de Pokémon Company, no se esperaba de Nintendo, eh, está en la página web, creo que nosotros por lo menos... En Sudamérica no podemos acceder a la página web, pero por lo menos podemos ver el video en YouTube. Por suerte, ahí en el thread de Twitter alguien puso la, las condiciones y pareciera ser que la música que subieron está sujeta precisamente a todo lo que es el uso normal en Fair Use. Es decir, lo pueden utilizar para eh, videos y cosas por el estilo, todo siempre y cuando no tenga propósitos monetarios, digamos. Claro. Eh, lo, mi lo mismo para eh, Performance Para para, para digamos para tocar la música en vivo Siempre y cuando no tenga Ganancias, eso <coughs> Así que Llama mucho la atención Llama mucho la atención Esperemos que sigan subiendo más música Esperemos que esto se replique con otros Títulos de Nintendo, no solamente con Pokémon Eh... Y bueno, si le tocó el palo al Gilbazoner para que esto empiece a tomar forma, por lo menos, eh, yo creo que vale la pena. Vale la pena. Sí, eh, digamos que esto es, tiene un, un matiz enorme. Porque ¿Sí? yo soy fanático del canal de Gilbazoner y de Silver Gunner. Eh, y encuentro superlatoso... Eh, eh, despreciable uh -huh. el hecho de que caigan tantos copyrights solamente porque Nintendo quiere hacer su jugada pero aún así Nintendo sí. está en todo su derecho de hacerlo correcto así que ahora por... recordemos que esto, sí. si, esto suele pasar precisamente porque no hay disponibilidad no hay disponibilidad real ni oficial de la música de Nintendo en internet no no y tampoco están los derechos porque muchas da... Muchos derechos se ven cuando se publican con ediciones físicas de discos y no están disponibles la música en, mm -hmm. en disco No. Al menos de muchas de las creaciones no, las, no, las, de, las de Mario no, no. sí, sí están los de los títulos más clásicos pero hay otros que están abandonados Así que, Sí. Por lo, menos, por lo menos esto es una buena iniciativa esperamos que Nintendo lo replique no de la forma que lo hizo pero sí que lo veamos a futuro mm. con, con otros, otros proyectos que ha realizado Correcto. Eh, bueno, siguiendo con las próximas noticias, eh, fue hace poco, también el día 31 de enero, que fue este lunes, el aniversario número 25 de Final Fantasy 7 Obviamente es chistoso que haya coincidido, digamos, con eh, lo que pasó con Tifa en, sí. el, en el Senado italiano, pero, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Desde eh, la, el Twitter oficial de Final Fantasy VII Remake compartieron algunos logos nuevos de la celebración de los 25 anunciaron que van a estar lanzando cositas nuevas durante el año y lanzaron también un comunicado de obviamente, de, oye, llevamos muchos años trabajando en esto nos encanta que haya tenido tanta repercusión y eh, esperamos seguir disfrutando del juego con ustedes y lo que se viene ahora en el futuro Ojalá que se peguen la cachada y anuncien pronto el Final Fantasy VII Remake 2, que es lo que está todo el mundo esperando. Ahora sí nadie verá mi Final Fantasy 2 Remake. Correcto. <risa> eh, eh, sí, eh, igual, bueno. igual, pues, también soy fanático del Final Fantasy 7, sobre todo que ahí encuentro que es una obra gigantesca para, para la época. Pero sí. aún así siento de que debería soltar la teta, x <ríe> Sí, sí. Bueno, deberían terminar con el remake y ya mandarlo a dormir de repente. Sí, que se dediquen a los otros títulos de Final porque... Los remakes que han lanzado para el otro juego, como el Final 4 el Final 6... ¿Así no? Ahí. Ah, el Pixel ah. Remaster. Sí, sí, el Pixel Remaster. Ahí, ahí al, al siete es todo el cariño es como el meme del, de la mamá con la niña en la piscina mientras el otro se está ahogando y abajo están los, los juegos originales bueno eh, para seguir un poco las noticias si ustedes creían que la noticia de Tifa era la noticia controversial de la, del día eh, están muy equivocados equivocados y equivocadas porque <risa> ayer y esto es algo que me afecta a mí personalmente Y probablemente si Ustedes hacen música en general, tienen su música en Spotify Quizás les pase También y quizás les, vaya, les haya Pasado y quizás les vaya a pasar en el futuro Porque Ayer eh, Se nos hizo notar en Twitter A la comunidad De, de, de arreglistas de música de videojuegos Y compositores también Que había una pequeña página, que eh, no, sé si, no sé si mencionarla, no sé si compartirla, porque es, un, es, de, es realmente un asco la cuestión, porque es una página que está vendiendo NFTs de, eh, básicamente, música que agarra de Spotify. Lo que sea, lo que sea. De hecho, si uno entraba ayer antes de que la bajaran por primera vez, porque la bajaron, la volvieron a subir, la bajaron, la volvieron a subir, había música hasta de los Beatles. Había música de John Lennon. Entonces es como que. Ahora, ¿por qué pasa esto? Para la gente que no sepa de nuevo lo que es un NFT, porque cada vez que veo que alguien menciona un NFT siempre aparece alguien preguntando, oye, pero ¿qué es un NFT? Los NFT son básicamente títulos de propiedad digital que están sujetos a una plataforma que se llama Blockchain. El blockchain básicamente es un, eh, digamos, un sistema que se verifica todo el tiempo con varios usuarios, eh, donde está esta información verificándose todo el tiempo. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Estos títulos en realidad no significan nada. No, es decir, no están asociados a copyright, no están asociados a titularidad, no están asociados a licencias. Entonces, cualquier persona, como es la persona que hizo esta página, Puedes agarrar y decir, ya yo te vendo un título de propiedad de esta otra cosa que yo no hice Porque como no está asociado a copyright, y no está regulado todavía Que eso es como lo más importante en este momento Que ojalá se regule en algún momento lo que es un NFT Que debería sí estar asociado a copyright eh, Es que esta persona pudo hacer lo que hizo y que es poner esta página web Sobre todo se partió digamos desde, desde este punto de, de la gente que hace música no sé de videojuegos pero como les digo, básicamente es un repositorio de Nestis de cosas que están en Spotify. Eh, se defendió esta persona ayer porque le empezaron a llegar mensajes, le empezaron a llegar tweets, le empezaron a llegar correos con y desiste, con, con DMCA Takedowns y toda la cuestión. De hecho, nosotros nos comunicamos con nuestro distribuidor y nuestro distribuidor está atento al tema. Eh, ah, qué bueno. <risas> salió a defender... Eh, sí, salió a defenderse la persona diciendo de que los artistas sí están siendo eh, pagados con, cuando se venden estos NFT en la página, pero no es así, y lo puedo decir de primera mano porque no me ha llegado un peso de esta página, nunca, y se han, se han vendido NFTs de mi música en esta página, entonces, claramente... ...hay un tema de regulación... ...claramente hay un tema de estafa... ...y claramente hay un tema de... de que esto no puede seguir así... ...y que por favor... lo pronto... ...porque no, no es justo que hagan plata... ...gente como esta... ...con arte que no es de ellos básicamente... ...mira... ¿Sí? Sí. ...pasó en un principio... ...con Kini... Eh, ...que es una artista que... ...que murió si no me equivoco... ...entrando a la pandemia... ...que apenas salieron los NFT... ...empezaron a hacer un NFT de su arte sin su permiso y se vendieron por miles y miles y miles de dólares y fue un cacho y creo que hasta el día de hoy uno de los precedentes más importantes por, uh, en contra de, de los NFT, el tema sí. del robo del arte y ahora nos tocó a nosotros sí, mira a ojalá que la tomen sí, de, de este asunto hay varias cosas que podemos entrar a discutir lo haremos en su debido momento eh, estamos, estamos tratando de, de ver cómo abordamos este tema. Porque hay mucha gente que lo defiende a uña y sangre. Y hay gente que lo odia, pero así, apetada Y justamente nosotros estamos en, en este último caso en general. Eh, yo creo que la discusión de la NFT en algún momento va a llegar al Congreso, va a llegar al Senado en Estados Unidos sí. y esto va a ser algo que sea regular, no solamente en Estados Unidos en Europa también va a caer este tema, en Japón va a caer este tema, en China no sé posiblemente llegue la ola nomás, porque en algún momento a ellos les va a tocar porque China es, es hasta antes de finales de año era uno de los grandes eh, generadores de minado de, de criptomonedas. Imposiblemente lo NFT va a ser como el siguiente paso, pero aún así, digamos que eh, esto es cazabobo para cazabobo. Sí. Así que... Básicamente la, la conclusión de la que hay que llegar es que si ven un NFT de alguno de nosotros, por favor no nos compren porque no nos va a llegar ni un peso y es terrible. Sí, cos, cos, cos, es terrible es, es, que sí. no nos llegue plata, es terrible sí. que nos, nos roben la cuestión para pa vender y ganar. Sí, plata no, ella, es por que por sí. eso, eh, eh, va, va a entrar a discusión, va a entrar a regularse, sobre todo porque ah, hay menores de edad que están lucrando con el tema de los NFT y así que... También. No, no miren a huevo. El único problema es que hay muchos intereses metidos con el tema del NFT y si hay muchos intereses van a haber mucho impedimento para que esto llegase a discutirse. Así que esto va a ser algo que va a estar Ajá. todo este año en discusión, posiblemente el próximo. Pero consideren que esto es como el Internet de los 90 sí. con el tema del NFT. Cualquier cosa que brilla no es oro y posiblemente todo llegue a ser una burbuja en algún momento que vaya a explotar con el tema de no solamente la lo NFT sino que de las criptomonedas y ahí se sí. vaya todo el destajo, pero de ahí, de, de todo este remesón que vaya a suceder, eh, surja lo que vaya a ser ya algo eh, definido y legal, así marco, bueno. marco legal de lo que sí se puede hacer y no se puede hacer con... Con el blockchain, ¿cuál es la tecnología? La criptomoneda es uno de los usos que se le sí. entrega, la NFT es otro uso que se le entrega a esta tecnología. Y para la gente que bueno. está metido en el tema, saben que blockchain es sencillamente una base de datos. Básicamente. Sí. sí. Así que, no, no. Eh, más allá de eso, no, no uh -huh. consideren como la el, el última chupa del mate, no. Es, es algo que. Está haciendo uso y abuso. Es más, el creador de los NFT dijo que no le gusta el giro que ha dado eh, al tema y que lamenta del uso que se le está dando a la tecnología del NFT. Claro, claro, ¿no? Si sí, bueno, es, es lo que suele pasar cuando uno crea algo que después se. Sí, por, por, se por, por eso. Utiliza mal. En su momento va a llegar a regularse. Y ahí sí que vamos a ver todos los que se van a salir del cuento. Pero por ahora. Insisto, el mensaje de siempre Si se meten Sean responsables Y no inviertan más plata De la que están dispuestas a perder Eso no sí, es lo único sí. que digo Porque yo estoy en contra Del, del NFT, no así Del, del blockchain en la tecnología Pero en su momento Quiero que caiga porque está generando Repercusiones negativas por doquier Claro, ¿qué es eso al final. ¿eh? Falta falta regulación, falta que se purgue un poco la tecnología porque en, en, en sí es, es, es complicado, es complicado. Ahora, sí, esperamos uh, a poder abordarlo sí. más, más en detalle. Más en detalle. Y sobre sobre a, todo porque pasan también cosas como la, la próxima noticia también. Sí, sí dale. Que es que eh, un youtuber Deja de buscar el nombre porque está aquí mismo eh, Hizo también un negocio Se llama Ice Poseidon Poseidon Ice Poseidon. Sí. Eh, hizo un eh, Negocio de criptomonedas Con sus seguidores eh, Hizo un sistema De estos Ahora, ¿Qué es lo que suele pasar con las criptomonedas en general? Y con muchos NFTs también Tú creas una nueva criptomoneda Que es lo que hizo esta persona La vendes como si fuera a ser un proyecto a largo plazo, si sí, miren, vamos a generar esta, esta comunidad y vamos a generar este ambiente en el que todos vamos a tener criptomonedas y vamos a empezar a cambiar y vamos a generar que todos crezcamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? La gente te compra, la gente te compra, la gente te compra y cuando eres alguien, que tiene, eres alguien que tiene muchos seguidores, te compran tanto que eh, el, precio del, el precio en el mercado de esa criptomoneda empieza a subir. Porque hay mucha gente que tiene y está comprando y está vendiendo. O Entonces, sea, eso se le conoce como una inflación artificial de la divisa. Y esta persona creó esta moneda, se infló, se infló, se infló, se, infló, se la empezó a vender a sus, a sus seguidores. El compadre eh, tenía, agarró todas las que tenía, las vendió... Se quedó con 500 mil 500, dólares y se mandó a cambiar. Entonces, ¿qué pasó? Cuando esta persona vendió todo esto, de estas, estas monedas que tenía, obviamente la inflación artificial que se había generado se desinfló y eh, salió perdiendo todo un, un montón de gente de plata con el tema. Ahora, la parece que hubo muchos de los seguidores de este youtuber que salieron a confrontarlo y decirle oye tú prometiste que esto iba a ser a largo plazo, que íbamos a ganar todo y ganaste tú nomás y te arrancaste con un montón de plata y el compadre respondió eh, sí efectivamente hubo aquí un problema, eh, podría devolver el dinero pero es momento de pensar en mí y no lo haré que es la respuesta más asquerosa que he escuchado en mucho tiempo porque claro, el loco se arrancó con medio millón de dólares aseguró que va a devolver como 150, 155 mil dólares de lo que se llevó pero que es una fracción encima de lo que ganó y hasta el momento solamente ha devuelto 40 mil dólares vamos a ver cómo avanza esta cosa nosotros cuando fuimos a Santiago con la Valky eh, afuera del metro nos querían vender criptomonedas es chistoso. Mm. Y era como. Claro, precisamente es por eso. Porque te venden, te venden, te venden, te venden, te venden. le te venden a personas que de repente incluso no tienen idea de lo que están haciendo. Mucha gente compra, se infla el precio y después ellos lo venden. ¡Pah! Se quedan ellos con la el plata y el resto muere. Sí. Básicamente. Así con los criptos que se hizo. Los que se hizo. Sí. Mm -hmm. Así que. Madame tu <risa> No, cosas con criptomonedas. Por favor. <risa> Por por, por, mira, por lo menos si se meten en criptomonedas sepan en qué se van en que se está metiendo. Sí. Y, y si se van a meter se van que no es un no caso aislado. <risa> no, no no no, es caso aislado como el de carabinero, así. caso aislado sí. número 7 mil millones. <risa> no sí, va a seguir hecho, ocurriendo. Hubo uno de Minecraft también hace poco. No ¿Sí? sé si lo cub si cubrimos la noticia, pero también hubo uno de Minecraft, alguien que había hecho una criptomoneda. Sí, no un NFT y se arrancó, una, no una se se arrancó ¿no? sí. Eh, bueno, yo voy a discutir algo al respecto, pero lo vamos a ver cuando me toque. Así que, dale tela. Seguimos con las noticias. Vamos a noticias un poquitito menos malas: Evid eh, contra Apple. Esto ya lo habíamos <ríe> discutido, lo hemos discutido como tres veces durante el podcast y En su momento dijimos sí. no podemos no abarcar tanto esta cuestión porque cada semana van algo. Sí, no, y esto cada, cada dos meses hay noticias nuevas sobre esto. ¿Qué pasó esta vez? Resulta que este caso ya se había cerrado, ya estábamos o menos armados. La última vez que lo conversamos quedamos como que había salido como medio, medio para allá, medio para allá. Sí. Como que como que había quedado medio. Como, como que la respuesta de, del Departamento de Justicia había sido como muy políticamente correcta. Como si sí, tú tienes que pagar esto y vaya a ganar esto. Y tú pagas esto y tienes que y a ganar esto. Punto. Como que nadie salió realmente ganando. ¿Pero qué pasó? Se metió más gente en la demanda. Se metieron más empresas. Entre ellas Microsoft. e Incluso algunos agentes estatales. Si no me equivoco algunos, algunos estados. Se metieron a apoyar a Epic Games. Porque también están de acuerdo con que Apple está eh, Haciendo, o, digamos Está teniendo políticas Que a, eh, atentan contra La libre competencia o contra la sana competencia Bien, Así que este Caso se va probablemente a Reabrir y se va a reconversar Y puede que tenga Más eh, Más ramificaciones De las que ya tuvo Así que Va a estar interesante sí. ver cómo avanza esto. Sí, Re recordemos que el caso había terminado con el dije de que... ...por parte de Epic se descubrió de que sí había hecho fraude... ...y por lo mismo Apple tenía todo el derecho sí. de sacarlo de su plataforma... ...para nunca más verlo. Pero también la corte encontró que Apple también está llevándose su buena tajada y, ...y por lo mismo hizo de que en su plataforma y en todas las plataformas eh, tiene que haber una alternativa de pago diferente a, a la que tienen Apple con su plataforma y Google con su plataforma. Pero esto también involucra right. a todas las empresas que tengan sus plataformas tienen que incluir medios de pago aquí, eh, alternativo. alternativos alternativos y que obviamente right. ten, tengan una comisión menor. Así que digamos que esta, esto de reabrir el caso se ve muy lindo decir no, así Apple tiene toda la culpa. Pero es para meterse en el tete de esta parte. Sí. O sea, va, va a salir. Hay, hay, hay un potencial tiro en la culata bastante grande sí. en, en, en este caso. Así es. Así que. Bastante, bastante grande. Esta teleserie va a estar bien buena y va a ser la teleserie del año. Sí. Aparte, más que os están comprando empresas. Sí. En fin. Y mi última noticia de la noche que tiene que ver con que. Por fin eh, hay fecha de lanzamiento para el Steam Deck y sale de hecho este próximo mes, el 25, este próximo mes, ya estamos en febrero, ¿qué pasó con enero? Eh, ya sale el 25 de febrero este Steam Deck, tengo entendido que incluso está a punto de agotarse las primeras unidades que ya se anunciaron. Así ah, que yeah. vamos, a, vamos a ver cómo continúa esto. Mm. Pero esa es la noticia básicamente. Va a salir este 25 de febrero. Por fin el Game. Buena. Bueno, bueno. Es básicamente un computador portátil también. Sí. ¿No? Sí, pero, pero eh, para muchos es la alternativa a la Nintendo Switch. Por ser verdaderamente eh, el, sí. el PC portable que todos quieren. Así que sí, va, esperemos, va, bueno. ahí vamos a ver cómo, cómo resulta el tema. De tanta promesa que he Sí. Pero las expectativas están bien altas. ¡Ah! Se me cayó la cámara. Eh, ¿Pato, Cruz te murió la cámara? Sí. Espera. Ah. Vamos a ver si vuelve. ¿Aló? Ahí sí. ¿Era yo? Ah, no, ya, no, ya. Yo, yo, yo, yo. Que aquí pasé a llevar claro. y, y se desconectó. Pasan qué cosa? Pues bien. Esas serían, esas serían mis noticias de la semana. <risa> vale. Ya. Póngale, póngale, patito. Pongámosle entonces, porque también pasaron varias cositas por el que me pareció interesante discutirla. Por ejemplo, oh. Sega deja la industria de los arcades en Japón luego de 50 años. Terrible, terrible. Sí, terrible. Esto ya se venía discutiendo eh, porque en su momento cuando se inició el tema de la pandemia. Eh, sí. Sony, o sea Sega ya había vendido una parte De sus acciones eh, A la empresa Genda Había vendido el 85% de sus Acciones en los negocios de los arcades Pero ahora ya oficializó Su salida, ya vendió todo El, el 15% que le quedaba Y por lo mismo ya se empezó A remover al Logito de Sega de los arcades Y obviamente esto es grande Japón porque siempre SEGA había sido un lugar emblemático de visitar en lugares como Akihabara o el de Ikebukuro. Uh -huh. Y por lo mismo ya es como, ¿saben qué? Eh, lo vamos a extrañar y mucha gente en Japón reaccionado por lo mismo. Eh, esto, también, eh. esto también trae consigo de que SEGA esté vendiendo sus divisiones. Para justamente Volverse una empresa más eh, Atractiva de ser adquirida Por otras empresas Y ahí puede golpear la, posible, ¿eh? sí. Ahí puede golpear La puerta a alguien como PlayStation o alguien como Nintendo Sí O otra Pensé empresa que, asiática Porque no solamente puede pasar para mí Puede ser que otra compañía Como Honda por ejemplo la compre si Así son las cosas allá y sí, eh, obviamente esto no quiere decir que en Japón vayan a desaparecer los arcades. No, no, no, no, no, no, no, no hemos dicho no eso. Que... eso es solamente no, no. La, la presencia de Sega, así como del logo de Sega, ya va a desaparecer porque ya no sí. son eh, arcades de Sega. Aún así, Sega no ha dejado claro. la división de, de creación de máquina de, de, de desarrollo. Uh -huh. Solamente la división claro. de... En, eh, de lugares físicos de arcade, pero aún así eh, es como algo emblemático que se va de, de Japón. Si lo alcanzaron sí. a visitar, genial, porque tienen recuerditos de, de loquitos de Sega que ya no están. Yo me acuerdo que fuimos en algún. Fuimos, creo que cuando fuimos a Japón en el 2017, me acuerdo que igual no habían tantos juegos de Sega propiamente tal dentro del arcade. Me acuerdo que había un Final Fantasy Dicidia. ¿Ya? Y me quedé jugando eso. Mm. Así que, bueno, eso no era Sega en todo caso. Así que, bueno, no. capaz, que, capaz que lo mantengan como arcade. La otra empresa, mm. es posible. Sí, pero Sega se ha caracterizado mucho de los UFO. Estos de los, los, las maquinitas que capturan peluche. Sí. Eso era como lo, lo más característico. Y máquinas recreativas más que los lo arcades. Pero aún así. Eh, mm. Sigo diciendo que es algo icónico que Sega esté dejando la industria. Sí. Y también habla de la gran debacle de los arcades en, en Japón. Claro. Así que, lamentable. Sí, Hay, pues, ojalá la gente que tenga un recuerdo al respecto lo, lo pueda disfrutar. En otras noticias, eh, un fan de The Legend of Zelda hizo una recreación del mapa original del primer título... En Legos. Uf. Justamente utilizó 25.000 ladrillos del Lego para poder recrear todo el mapa. Ella habla el proyecto de que eh, pudo recrear 493 enemigos, 2.779 uh. árboles y mide 30.2 por 85.7 pulgadas. Buenísimo. Hoy se ve muy bien, encima. Sí, se ve bastante bonito. Esta semanita compartió con el son el, el resultado del proyecto y mucha gente lo encontró, que fue una dedicación muy hermosa la, la que hizo, pero también muchas piezas. Sí. Uh, así que eso. Ahí se ve el proyecto y es bastante bonito cómo fue el resultado. Obviamente no está en una escala 100% a nivel humano porque es en serie inmenso, pero aún así eh, para la gente que disfrutó de este título eh, un recuerdo nostálgico. Sí, está muy <risa> sí. Siguiendo en otras noticias, eh, también <risa> de forma recreacional, eh, capítulo emblemático de Los Simpsons se vuelve un juego point and click. Eh, Qué buena. <risa> Obviamente, eh, Los Simpsons ya se ha caracterizado por tener eh, juegos creados para diversas plataformas y demás. Eh. Pero esta es la primera vez que un fanático se dedica a recrear un meme, un capítulo meme de Los Simpsons. Que es eh, el capítulo de la temporada 7, que es 22 cortos animados o... Oh, Filmes cortos de Springfield Que se emitió en el 96 Y que está el capítulo eh, Que justamente Es uno de los más recordados de ese Que es el Steven Hams Donde Skinner intenta engañar Al, al intendente Chalmers O Super Chalmers. Nintendo Chalmers Super Nintendo Chalmers a comerse la hamburguesa y obviamente todo esto lo hizo en mecánica point tan click como el monkey island u otros títulos que son emblemáticos de este tipo de género y la gente que desarrolló el, los guionistas de los simpsons lo vieron el, el, el, el, lo que hizo este artista y quedaron asombrados <ríe> así como oh, todo esto se puede hacer Totalmente, no como Nintendo, que hubiera sí. mandado 28 <ríe> cartos documentos al estilo. Claro, no, aquí, aquí se asombran nomás, porque ya eh, eh, los Simpsons trascienden culturalmente eh, al, a generaciones. Sí, Está muy bueno, encima tiene la misma gráfica que el arcade de los Simpsons. Claro. Está hecho con esa estética que está muy bien. Sí. Así que... Eso por parte de los fanáticos. Y también... Eh, hay otro fanático que realizó... Que lo tengo por acá. Que los fanáticos realizaron un remake de Resident Evil 4. Que fue lanzado ayer. Y que se ve hermoso comparado a lo que hizo Capcom. Para variar. Ah, sí. Sí, estaba muy bueno. De claro, hecho, claro. Perdón, que, perdón que me meta, que, que meta ¿Sí, un sí? poco la, la cuchara ahí, pero veo que no, no tenemos esta noticia en la parrilla, pero salió también un remake, no un remake, un remake de Bloodborne para estética de Play 1 también. Sí, sí. Justamente no lo teníamos en la pauta, pero... Había pasado durante el mes anterior Y que también se veía bastante sí, sí. hermoso el, el título como sí, estaba Sí, sí. Eh, obviamente Dentro de las capacidades de Playstation 1 Pero te ponen al tiro en el sí. contexto Y dices: este es un título que sí podía haberse jugado en Play 1 Sí, totalmente Pero este remake que ya se encuentra Disponible y lo pueden descargar Aprovechen antes de que lo quiten Porque próximamente sí. Se viene El sea pronto lo pueden revisar en la página de R4HD, creo que es. Sí, re4HD.com. Ahí pueden ver la especificación Buenísimo. estética, pero el juego se ve bastante bueno eh, comparado con la edición Ultimate que había sacado Capcom hace unos años y todo atrás. Yo me acuerdo, creo que fue el año ah, pasado que se lanzó, o el año antepasado. Pero aún así... El eh, año pasado sacaron la VR, po, ¿no? O sea, el VR, sí. Pero aún así, eh, este remix sí que vale la pena. Así que eso es para los fanáticos que te hacen la pega. Muy bien. Volviendo a prácticas <ríe> que no esperábamos. Blizzard, luego de la adquisición que tuvo por parte de Microsoft, anunció un nuevo juego. Anunció nueva IP. ¿Qué? Y que va a estar eh, basado Y va a ser un survival game en un universo Nuevo, No han entregado Más detalles pero esperan entregarlos próximamente Y obviamente Es que es justamente Te compran Y tú anuncias, oye estábamos trabajando en un título ¿no? Claro, ahora que tenemos plata ¿Sí? Claro. <risa> pero, no, pero no tenemos desarrolladores Porque muchos se nos fueron Ah, y hablando de eso, que no nos lo pusimos en la pauta pero a, a te un Blizzard está, como ya fue comprado por Microsoft y está, está todavía en periodo de regulación antes que sea oficial, pero ¿saben de que eh, esto se va a venir difícil para los desarrolladores que no hayan formado un sindicato? Porque Microsoft tiene millones y millones de, de recursos para poder invertir en abogados. Correcto. Así que eh, ya los empleados están formando un sindicato y parece que va bien encaminado al respecto. Obviamente están tirándole todos los palos para que no lo hagan, pero aún así va bien encaminado. Y posiblemente se vuelvan un estudio con, derechamente, un sindicato. No va a ser el primero. Ya hay estudios que han avisado de que ya han formado sindicatos, pero aún así es un antecedente importante para los estudios AAA. Correcto. Y, sí, y hay empresas como Ubisoft mm. que puede ver esto así como, oye, eh, se lo puede venir pronto. Sí, sí, no, estaría bueno, estaría bueno. De, esto, o sea, de todo esto de crear el sindicato salió a raíz de la de las demandas civiles que le han estado haciendo a, a Blizzard. Mm. Así que estaría, estaría bueno, estaría bueno. Sería, sería a ver cómo funcionaría una empresa de este, de este tipo con un, con un sindicato. Claro. Sigamos con las noticias, porque Nintendo lanzó una actualización que mejora la emulación del juegos títulos que hayan salido en la Nintendo 64, el sistema virtual que tiene, y entre ellos hablan de que han mejorado el, el input del de, Ocarina of Time. Ah, Recordemos que eh, uno de los puntos que más se discutió al respecto eh, De que cuando se lanzó su, su Nintendo Switch Online Versión Nintendo 64 Donde tenía el catálogo de ciertos títulos de Nintendo 64 una de las primeras quejas que tuvieron fueron justamente de los, los tiempos de input de algunos juegos, entre ellos Locarina y que se veían mal. Gráficamente también no corría óptimamente comparado con otros sistemas de emulación. Eh, claro. Y Nintendo por lo menos escuchó algunos de estos reclamos, no voy a decir todo porque... Va a ser absurdo, pero sí eh, ha estado trabajando para poder mejorar la experiencia de título en, en esta plataforma. Y obviamente esta, este parche viene a no solamente incluir algunos juegos que están prometidos como el Banjo-Kazooie, sino que mejoraron algunas partes de, eh, de los controles entre ellos el input lag que hacía que muchas personas no, no tuvieran la misma experiencia que te ofrece jugar el título en la Nintendo 64 claro. por lo menos se agradece de que Nintendo esté dedicándose un poquito más a pulir esta plataforma pero también muchos dicen por qué no lo hizo antes bueno y sí. por, por, por lo menos está es la intención. Ya es algo. Aparte, aparte que están cobrando extra por esta. Están cobrando extra, así que de, ojalá que lo puedan seguir mejorando. dejarlo así como está. Sí. Mira que esos 80 dólares anuales no, no son gratis. No, no es fácil sí. pagarlo. No. Hay que mantener a ocho cuentas para poder disfrutar de esa experiencia. <risa> ya, sigamos. Eh, oye, Yacht Club Games, eh, los creadores de eh, Shovel Knight tiraron el próximo título en Kickstarter que están trabajando se llama Minate Hollower. ¡Oh, cool. qué cool! No me ha esto, Mina bien la gracia es que viene a traer la misma experiencia de los juegos 2D de plataformas, uh, aventura como el, el Zelda, del que se disfrutaba en Game Boy Claro, o el Zelda 2 Claro pero obviamente con mecánicas ya que se ven en los juegos actuales y se ve bastante interesante recordemos que Shovel Knight también venía como a recrear la misma... su sucesor espiritual o, o mecánicas espirituales del Castlevania y esto que traiga así como un Zelda 2D panorámico, como lo hemos visto en, en algunos títulos de Game Boy de The Legend of Zelda eh, no hace recordar bastante este tipo de género que por lo menos yo lo disfruté bastante y el título se ve hermoso Excelente Sí, eh, esto está en Kickstarter de, eh, esperaban cumplir una meta de 350 mil dólares para poder iniciar proyectos porque el juego está en progreso y hay una demo pero no es el juego completo estos son solamente gráficas para poder demostrar lo que puede llegar a ser el título y ya superaron la meta esto ya salió ayer si mal no me equivoco wow. Y ya superaron la meta y ya están por los 400 mil dólares. Y esperan seguir aumentando y sacando, desbloqueando más, eh, más recompensas a medida que pasa el tiempo. Así que ahí, si quieren cooperar, pueden meterse en el Kickstarter de Judge Club Games para poder apoyar el proyecto. Pueden partir de los 20 dólares, si mal no me equivoco, o de los 10 dólares. Y con 20 dólares, creo que obtienen el juego en digital en la plataforma que salga que obviamente está pensado salir multiplataforma. claro Oye, saluditos a Metaru que se dio una vueltita. Qué buena, <ríe> aprovechamos, qué bueno. Sí, aprovechamos ahí mandando más saludito Sigamos. Eh, tomando en consideración lo que tú dijiste, Tenecan, y justamente lo que iba a mencionar, es que hay estudios de desarrollos que están tomando algunas medidas contra los NFT. Eh, esto ahí justamente dice Metaru que paso a saludar al retito, pero prometo que la próxima semana ya se integra full ahí no te preocupes, bien, eh, ya bien. igual aclaramos que como estamos en edición Summer, en febrero también vamos a estar cada dos semanitas y en marzo vamos a retomar el ritmo semanal muy bien no vale. sí bueno, volviendo a la noticia eh, esto se debe a que eh, hubo un scam NFT que se iba a realizar de eh, Worm Studio el team Team 17, el estudio de detrás de los títulos clásicos de Worms, anunció que iba a poder, iba a empezar a generarse NFT de colección digital del, obviamente de, de Worms y de varios eh, Varios de, de estos gusanos que iban a tratar con las armas al respecto, eh, uh -huh. iban a también generarse diseño exclusivo eh, para poder coleccionar los es. Y esto no le cayó uh -huh. bien a los estudios. Eh, la idea detrás que estaba detrás era licenciar a WordPress a una compañía llamada Reality Games. Que vestiría a los Worms en, en diferentes trajes y lo iba a vender con FT mientras lo llamaba un proyecto de arte. Pero, claro. para sorpresa de nadie, todos se quejaron al respecto. Y eh, Agrocraft, que está detrás también de, de Team 17 desarrollando Worms. Eh, estaban sumamente en contra y salió un tweet al respecto diciendo de que estaban completamente en contra al respecto. Eh, y por lo mismo no iban a estar trabajando con el publisher en cuestión con este proyecto. Pero aparte de eso, eh, Playtory Games, eh, el estudio que desarrolló Jokalayli, también se anunciando mm -hmm. al respecto de que no iban a estar trabajando ni iban a estar cooperando con NFT nunca. Y Ghost Town Games que bueno. el desarrollador detrás de Overcook también salió indicando un tweet que no iba a estar eh, apoyando ningún tipo de proyecto NFT ¿qué pasó? Eh, al día siguiente eh, Team17 eh, decidió terminar el proyecto de, de NFT The Worms no iba a dar más más indicado al respecto de decir que se cancelaba porque no estaba los intereses de, de poder publicar algo así ¡Qué bueno no. así Era, que yo, Galilee, no, me, no me extraña además porque ayer Grant Kirchhoff igual estaba metido en lo, en lo que nos pasó con, con todo lo de, de claro. la máquina que no estaba en nuestra música eh, el Grant Kirchhoff a David Wise no lo, no, lo, no lo vi metido pero estaba el compositor de ah, de, este, de, este, de este juego que, que me recomendó el Metaru que hiciera, que es de una bartender también eh, y un montón de otros compositores que salieron a decir oye esto no si ven algún NFT de, de mis composiciones por favor no los compren sí así que indico esto está es un tema candente que posiblemente tengan resolución este año porque se están yendo de las manos bastante sería el sí. así que bueno se está saliendo de las manos sí no, no. ahí insisto vamos a intentar ver si qué podemos hacer un especial respecto al respecto del NFT porque son muchas las aristas que se pueden discutir al respecto y cada vez salen más cosas. Así que intentamos ver si es mm. que podemos hacer un compilado y poder discutir las cosas buenas y las cosas no tan buenas. <ríe> Dije todo entre comillas porque no, sabemos no. que esto va a ser un, un ranteo de proporciones épicas. Así que lo hablamos dos horas de NFT, pero tratemos de eh. balancearlo un poco. E ese es nuestro, nuestro tema. Bueno. Dejando eso de lado. Volvamos a algo positivo. Yo sé que tú eres muy fanático de Yu-Gi-Oh! Y yo soy fanático de, de Magic. Magic el encuentro. De Magic the Obviamente, am ambos están en la palestra por eh, ser juego muy entretenido de, de cartas TCG Y para Magic the eh, se viene la próxima expansión que se llama Kamiwawa. Que... Esto está centrado en este universo eh, eh, Kamigawa Neon Dynasty y mm. eh, se viene el lanzamiento la próxima semana en formato digital para Arena y la siguiente semana se viene en formato físico como se viene haciendo expansión cada tres meses en lo común y este está centrado como en un ambiente japonés porque Kamigawa está, está basado en un universo de, de, de Japón eh, okay. pero futurista Cyberpunk y hoy día se mandaron un tweet indicando o mostrando de que se viene un cooperativo con Hatsune Miku. Qué bueno. Más cosas cosa extrañas. Sí, cosas extrañas que Magic ha estado experimentando. Eh, Tener estos cooperativos ya no es tan raro. Desde el 2019 que se Magic the Gathering empezó a... O Wizard of the Coast, que es la compañía que está detrás de Empezó a generar diversos cooperativos o crossovers con eh, diversas IP. Han estado en The Walking Dead, eh, en la palestra eh, Godzilla, que también generó edición que son puras skins de las cartas. The Walking Deck fue como algo exclusivo en su momento, con carta exclusiva pero se reivindicaron un poquito al respecto durante el 2020 indicando que posiblemente esas mecánicas se vengan a futuro eh, pero también generaron con Transformers y demás así que no es raro que se hagan este tipo de colaborativos dado el, la tendencia que ha tenido Magic eh, durante este tiempo pero sí es la primera vez que anuncian así como ah. algo importante como Hatsune Miku Claro, y en una edición que, una que, que, que se viene, sí, entonces es como wow. Más detalles lo iban a entregar mañana, así que esto está en noticia en desarrollo. Excelente. Y esos son mis noticias. Había una cosita que se que quería como sumar. Bueno, está el tema de. de si, si me permites, sí, está dale. el tema de la Global Game Jam también. Uh -huh. que fue este fin de semana, como ¿Sí? decía, con yo participé con Metaru y con la gente de Ulpo, y una chica más que también se nos sumó los juegos, si no me equivoco, para eh, la, las builds están en la página de la Global Gaming por si los quieren jugar también eh, está hay varios que quedaron bien entretenidos, la, la ¿cómo que se llama? el tema del año estaba muy muy muy interesante que fue dualidad Así que eso, si los quieren chequear, si quieren chequear los portafolios de la gente que participó También nosotros participamos en la de Temuco Si no me equivoco, en Chile hubo dos más y acá en Lima también hubo una Así que muy recomendado de que chequen los proyectos Sobre todo de desarrolladores latinoamericanos para que sigamos levantando la industria Sí, ahí se meten en la página de Global Game Jam Donde pueden filtrar por país en los juegos que se han publicado y ahí pueden dar darse cuenta de todos los títulos que han sacado. Y son harto igual, son como sobre 20. Sí, fue un montón. Sí. A ver, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 26, 26, 26 <tvine lachtónico> 30, Así que, va hartos títulos, mucha gente participando. Esta instancia sirve bastante, no solamente para sacar prototipos de juego de que posiblemente tu estudio pueda sacar a futuro, sino que también para interiorizarse un poco sobre el desarrollo de videojuegos. En una actividad, en un sí. jam que dura dos días, son seguidos, son 48 mm. horas, y que obviamente puedes sentir todo lo que consiste en un desarrollo de un videojuego. Nosotros con Fonny tuvimos la oportunidad de participar en algunos, pero este año estaba un poquito agotados, como que no superaba. Y esperamos en la <risa> siguiente, con una edición física, ya volver. Esperamos que el, con el tema de la pandemia pasándose, ya podamos volver a participar en este tipo de instancias. Ay, justamente se cayó Tenecan. Tenekan, te perdí aquí estoy aquí. Ah, se te cayó vale. la cámara entonces, ahí sí que se, está, pues, justo estamos está. volviendo a hacer como antes sí, pero justamente no, no, no había mostrado la cámara así que ahí, eso lo dejamos al respecto se pueden meter en la página de Global Game Jam globalgamejam.org para disfrutar de los títulos que están disponibles ahí pueden revisar si sí eh, son para PC o para móviles, etcétera pero eso, los dejamos invitados right. para que puedan probar los juegos. Super. Y ya con eso cerramos entonces nuestra edición número 27 de la Cuatrifuerza, el No fuercen tampoco en homenaje a los NFT. <risa> <risa> Muy bien. Así que los dejamos invitados Para que nos puedan seguir en nuestro sitio Paua.cl o Paua.cl Donde pueden encontrar noticias, artículos Reseñas, todo lo que estamos sacando Durante este periodo de verano Se, se vienen reseñas bastante interesantes Que estamos trabajando al respecto Y obviamente nos pueden visitar Nuestras redes sociales como Paua.cl O Paua.cl, dependiendo de la red social Nos pueden encontrar en Facebook En Instagram, en Twitter, en Youtube Y en Twitch Super hay más detalles también, pueden ver el link linktree que tenemos en los enlaces que ponemos en Instagram donde pueden encontrar las noticias que colocamos más interesantes al respecto Metaru lo pueden encontrar como Metaru PX en todas partes, Tenegan Tenegan, arroba Tenegan en todos lados y con eso nos despedimos por esta semanita, recuerden que vamos a tener nuestro próximo programa o el 14 o el 16, lo vamos a confirmar sí, Pero vamos, vamos, a ver. vamos a ver al respecto pero ahí vamos a estar anunciándolo Así que eso chicos, estamos hablando Nos vemos en dos semanitas más Chau chau Chau